Hola a todos, bienvenidos. Eh, muchas gracias por unirse a esta sesión. En el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es, yo voy a estar traduciendo al español las palabras que David Hofmeister compartió en un retiro en línea en inglés hace unas semanas atrás. El Retiro se llamaba La Faz de Cristo y en esta sesión David comparte su sabiduría acerca de este tema, La Faz de Cristo. Y eh, nos sumergimos en, en profundidad, eh, en no solo este tema sino todo lo que dice el curso también sobre el deseo, el poder de la mente y otros temas que son muy importantes en este despertar espiritual. Así que bueno, espero que ustedes disfruten de esta sesión tanto como yo la disfruté y espero que disfruten de esta sesión tanto como también yo disfruto de hacerla al traducir todas las palabras de David. Se me llena el corazón de alegría, así que muchísimas gracias a todos por estar allí y unirse. Ahora, sin más, podemos empezar. Eh, me voy a poner mis auriculares y yo simplemente voy a empezar a traducir lo que escucho decir a David. Así que bueno, empezamos. <ríe> mm. Mm. You, Gracias. Gracias. Ah, uh, welcome, bienvenidos a todos. Es hermoso verlos. Es hermoso ver la pantalla y ver sus caras. Sí. Durante las instrucciones vi a Lilo en una pantalla dando instrucciones y luego Lilo sonriendo en otra. Super posicionada. Hay dos Lilos en mi pantalla. hoy. Sí. Es hermoso. La faz de Cristo se encuentra en todos lados. Y nosotros vamos a tener una sesión muy hermosa hoy porque puedo sentir todos sus corazones mirando la sesión de anoche y toda la quietud y el amor y la apertura y la transparencia. Estas son todas cosas que son tan claves en la sanación porque si vamos a despertar al Cristo que somos, tenemos que estar muy abiertos y tenemos que ser muy transparentes. Y yo amé ver todos los testigos de la transparencia, de compartir las oraciones de corazón, la vulnerabilidad, las dudas, el enojo a Dios. Todas las expresiones, todo el rango de expresiones que son parte de la condición humana de creer en el ego. Así que realmente estamos aprendiendo realmente una lección muy profunda ahora mismo, de que si vamos a experimentar la faz de Cristo, si vamos a experimentar una nueva percepción de este mundo, algo que está más allá del velo, de la máscara del ego, y queremos que este velo se eleve para experimentar la faz de Cristo. Entonces realmente tenemos que estar dispuestos a exponer absolutamente todo. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el curso, había ciertas líneas que me saltaban y había una que realmente saltó hacia mí y fue este curso requiere tu disposición a cuestionar todo valor que abríes. No hay uno que pueda mantenerse ocultado porque si no puede poner en peligro tu aprendizaje. Y Francis anoche estaba hablando acerca de nuestro nuevo sistema de pensamiento, de cuándo estamos abriendo, aprender este nuevo sistema de pensamiento, aprender a pensar con Dios, aprender a pensar en alineación con el Espíritu Santo, alineación con el Cristo. Entonces, realmente liberar todo residuo de pensamientos y creencias del ego, porque esa es la forma en que podemos ver la faz de Cristo. Y yo sé, mientras leía todas sus preguntas, muchos de ustedes escribieron muchas preguntas, había como Don eh, Workman, en Colorado, tú escribiste un pequeño diario. <laughs> Fue tan hermoso porque me mostró tu firmeza de realmente practicar esto. Realmente estuviste haciendo esto desde 1990 y entregándole tu corazón a esto. Y realmente profundizando, profundizando. Y ese es un muy buen testigo para todos nosotros. Porque requiere una devoción con firmeza, un propósito firme para realmente mantener la llama ardiendo. A través de de muchos, muchas experiencias, así que quería agradecerte por escribirlo y expresarlo. Y para mí, cuando yo veo este camino espiritual, lo que empiezo a dar cuenta es que ayuda a tener un poco de contexto, porque para la mayoría de nosotros eh, percibimos nos percibimos, o nos hemos percibido, como si estuviésemos en el mundo. Aunque se nos ha dicho que practiquemos estar en el mundo, pero no ser de él, la mayoría de nosotros tuvimos una dosis muy fuerte de condicionamiento acerca de estar en el mundo. ¿Y qué significa esto? Significa reaccionar y responder a fuerzas que parecen ser externas a nuestra mente, fuerzas económicas, fuerzas de personalidades, situaciones, reaccionando y respondiendo situaciones y aprendiendo habilidades para lidiar con lo que podríamos llamar la supervivencia en el planeta Tierra. Esa es la base. Tim Reagan escribió cosas hermosas también a unos días atrás y también hoy. Y Tim hablaba acerca de la escalera, hay una oración de deshacimiento, una escalera de deshacerse del ego y despertar a Dios. Y básicamente estaba diciendo en un punto que todos nosotros estamos listos para despertar a la realidad o preparándonos a estar listos a despertar la realidad. O la tercera categoría es aquellos que no tienen ni idea que hay una opción de despertarse a la realidad. Él puso esas tres categorías allí y dijo, y todos estamos en esto juntos. Este es el continuo de ser aquellos que no saben más que el mundo físico que parece ser presentado y entonces no saben que hay una opción, que hay una opción de despertar que necesita ser activada en la mente. Quizás aprendieron cómo responder y sobrevivir, y como Francis decía, todos los que vienen a este mundo o parecen venir a este mundo, tienen un sistema de creencias y operan desde el sistema de creencias y organizan su mundo perceptual basado en ese sistema de creencias. Y esas categorías que Tim está describiendo de no saber que hay una opción de despertar la realidad o ni siquiera tener el sentimiento de que hay una realidad, sino como es un mundo difícil y tengo que sobrevivir otro día y manejar un gran rango de problemas y mañana tengo otro set y al día siguiente otro set. Y luego están aquellos que realmente estuvieron trabajando en el camino espiritual aparentemente con gran dedicación y devoción y ellos tienen la idea de que hay un escape, que es posible y que involucra liberar. La oscuridad, exponer y liberar la oscuridad, liberar los juicios, involucra desarrollar la confianza y dejar que las habilidades sean utilizadas de formas milagrosas por el Espíritu Santo para que tus habilidades se desarrollen más y más y más. Y Jesús incluso nos dice en el curso, que tus habilidades pueden ser desarrolladas de tal forma que pueden ayudarte a escapar de una situación imposible. Entonces es mereciso pensar en esto, porque básicamente está diciendo este mundo perceptual de fragmentación y oscuridad que percibes es una situación imposible. No podría haber sucedido. Dios ni siquiera sabe acerca de ello. Es una situación imposible. Pero es tan práctico. Y luego dice, pero... Puedes desarrollar tus habilidades de tal forma que puedes escaparte de una situación imposible. Y eso es lo que Francis está refiriendo anoche como la reinterpretación. Todo lo que estamos pidiendo y todo lo que estamos recibiendo guías e instrucciones es para cómo permitir que el Espíritu Santo reinterprete este sueño de un sueño de... Tristeza, dolor y sufrimiento y conflicto, competencia, aislamiento, culpa, vergüenza, miedo, duda. Reinterpretar eso a lo que Jesús llama el mundo real o el sueño feliz, el cual, si ustedes quieren mi definición de lo que es un sueño feliz, es un sueño en el cual no tienes nada más Qué pensamientos felices. No hay ni siquiera un pensamiento de duda que cruce tu mente, no hay ni siquiera un residuo de miedo en tu mente santa. Tienes la percepción del mundo de imágenes, pero tienes pensamientos felices en tu mente en el sentido de que no tienes juicios, no hay comparación, no hay discriminación, no hay nada. No hay nada más sucediendo más que esos pensamientos felices y es por eso que se llama el sueño feliz. Podrías decir, ¿cómo llegas a un sueño feliz? Es a través de pensamientos felices porque Jesús nos dice, el mundo que percibimos es simplemente un reflejo de los pensamientos y las emociones y las creencias que sostenemos en nuestra mente. Entonces, si vaciamos nuestra mente de todas esas eh, creencias, pensamientos y sentimientos, lo único que permanece es la felicidad. Y eso es lo que se sueño feliz, el mundo real, la verdadera percepción. Entonces, para llegar a eso... Se requiere un deseo, una disposición de no ocultar y proteger nada, ningún pensamiento, ninguno de estos pensamientos inconscientes, no esconderlos y protegernos del Espíritu Santo. Ahora, han habido preguntas hermosas. Hemos escuchado acerca de Patrice anoche y... Fue tan hermoso porque, porque conocimos a Patrice en Sedona y tuvimos algunas comunicaciones y estoy alegre de que tu micrófono funciona Patrice y me dio la idea que pudiste compartir anoche porque puedo ver que te estás adentrando en la profundidad y te estás entregando y algunas cosas están surgiendo, lo cual es lo que sucede. Pero cuando tú escribiste tu pregunta también, la pregunta escrita, realmente estabas preguntando acerca del deseo. Estuviste realizando el instrumento para la paz y los niveles de la mente y has ido del nivel perceptual a las emociones, a los pensamientos, hacia las creencias y luego hacia el deseo y has utilizado Spirit el instrumento para la paz, las diferentes cosas, y lo que tú haces y lo que dices en las preguntas es, funciona, puedo trabajar el proceso, realizar el proceso, estuviste realizando el proceso, así que eso es hermoso, estás en el medio de trabajar el proceso y estás diciendo, funciona, porque lleva tu mente hacia la paz. Pero tu pregunta principal es, pero mi objetivo es la iluminación. Me gusta la paz momentánea mientras voy de estar disgustado de tener paz pero realmente quiero la iluminación, realmente quiero la experiencia completa de quién realmente soy. Es Entonces estás haciendo la pregunta, ¿puedes hablar un poquito más acerca del deseo? Porque eso se encuentra en el centro del nivel de la mente, es nuestro punto de poder, nuestro punto de oración. Muchas veces he dicho el deseo y la oración son sinónimos, son de hecho lo mismo. Entonces, la oración de tu corazón y tu deseo son lo mismo. Entonces, al final, es como un altar en el centro de tu mente. ¿Y qué hay en ese altar? Lo que hay en ese altar se irradia y se refleja a través de la mente y en el mundo perceptual, sea lo que se encuentra en ese altar. Entonces, no es una pregunta acerca de si Dios responde a las oraciones, porque ese altar... Es puro amor y luz, pero la pregunta es, ¿qué tengo en mi altar? ¿Sabes cuando las personas dicen, ten cuidado con lo que tú pides porque podrías obtenerlo? Es más que quizá. Todo lo que tú pides, lo obtienes. Todo lo que tú das, recibes. Como Francis compartía anoche, dar y recibir son lo mismo. Entonces... Luego empiezas a darte cuenta que ese altar, ese deseo de corazón, es tan importante porque ahí es donde ocurre la purificación. Hay una línea hermosa en el curso de milagros que utilizo, con esos niveles de la mente y la línea de Jesús es... Creo que es una de las enseñanzas más profundas. Jesús dice en el curso, la verdad te será restituida a tu conciencia por tu deseo, así como fue perdida por tu deseo de algo diferente. Eso dice mucho. Si tomamos esa línea de curso y en vez de 31 capítulos y 365 lecciones y un manual para maestros, lo quieres mantener bien simple, la verdad se te restituirá tu conciencia por tu deseo, así como fue perdida por tu deseo por algo diferente. En otras palabras, en el cielo, el deseo, Podrías decir, es la canción de la oración, es la canción de felicidad y gratitud. Y si fuiste una cantante en esta vida, quizás puedes relacionarte la idea de una canción. de El cielo es una canción continua de gratitud, de gracias, de creación y creador. Es una danza, es una canción, no hay nada más. Eso es lo que el cielo es. Va por siempre y por siempre y por siempre y por siempre. Y siempre, y siempre y eso es la realidad, entonces si hablamos acerca de este mundo, si utilizamos un término psiquiátrico, psicosis es un quiebre de la realidad, podríamos decir que la condición humana es la percepción que es un quiebre de la realidad, es un quiebre de esa canción de gratitud. Esa canción de Lutitud fue tan negada y sacada a la conciencia que incluso cuando experimentamos vistazos y destellos de felicidad y destellos de felicidad y alegría, sabemos que hay mucho más que esto. Simplemente estamos teniendo el vistazo más pequeño. Entonces yo puedo sentir eso a través de las diferentes charlas. Simplemente quiero hogar he escuchado eso repetirse una y otra vez. Creo que fue Corina. En, en Canadá, simplemente quiero ir a mi hogar, simplemente quiero el sentimiento de mi hogar, es todo lo que quiero, es todo por lo que oro. Como Dorotea en el Mado de Dios, simplemente quiero ir a mi hogar, simplemente quiero ir a mi hogar, como E.T. En, en, en la película de Spielberg, Quiero llamar a mi hogar, quiero llamar a mi hogar. Un extraterrestre en la Tierra está orando, simplemente quiere irse a su hogar. Y un grupo de niños se relacionan con eso. Ellos también se quieren ir a su hogar y quieren ayudarlo a ir a su hogar. Y todos nosotros estamos aquí juntos porque queremos asistirnos los unos a los otros. Es como un coro. Queremos aprender a cantar esa canción de gratitud y cantarla todos los días. Aquí en México... Cuando me despierto en la mañana a veces y veo la luz subir, el sol viene y la luz viene, en cuanto hay luz, en términos de percibirla en el mundo a través del lago, los pájaros empiezan a volar y a cantar. Yo estoy mirando como un holograma de un santuario de pájaros, pero ni no son solo imágenes, hay mucha canción y cantan y cantan y cantan y cantan y cantan. Están tan felices, están tan felices de poder estar en la luz. Están cantando la canción de gratitud y la cantan y la cantan y cantan. Es un gran testigo para mí. Es un gran recordatorio todos los días. Ya sabes, en vez de despertarse y poner noticiero, simplemente miro por la ventana. Y incluso si las puertas están cerradas, son tan fuertes que escucho todo alrededor mío. Los veo volar y hay pájaros que cantan de muchos colores, todos poniendo un show show aéreo y cantando y eso es un gran poder. Es un testigo poderoso. Ahora, si volvemos al deseo, entonces, si la verdad va a restituirse tu conciencia por tu deseo, realmente tienes que tomar esto en tu corazón. No está diciendo la verdad será restituida por tu inteligencia o la verdad será restituida por tus habilidades. o Tampoco está diciendo que la verdad será restituida por tus posiciones materiales o cuántos amigos tienes o cuál es tu estatus social. El, está diciendo que la verdad será restituida a tu conciencia por tu deseo. Entonces, he dicho esto antes y creo que lo he dicho también en el último retiro, que la oración es el medio de los milagros. Entonces podría decir que, los milagros, que el deseo es el medio de los milagros, que los milagros vienen hacia tu mente y a través de ti para liberar tu mente. Como en la Matrix, libera tu mente, Morfeo decía, a través de tu deseo. Entonces, tienes que quererlo. Yo pienso esa canción, si tú lo quieres, ah, aquí está, ven y búscalo. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está cantando. Eso es lo que Jesús nos está cantando. Aquí está, ven y búscalo. Eh, y está diciendo, tienes este poder en ti. Tienes que adentrarte en Él. Ahora, cuando decimos oración, muchas veces las personas piensan en palabras, o piensan en mantras, o piensan en repeticiones. Pero eso realmente no es toda la extensión de la oración. La oración es el deseo del corazón. Dios sabe cuál es la oración de tu corazón antes de que digas una palabra. Es tan íntimo. Es la puerta de regreso a Dios. Entonces, yo diría que es más, como dije antes, ¿qué se encuentra en mi altar? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? En un mundo en donde parece haber tantas cosas diferentes, tantas decisiones, tantas opciones y experiencias, esta idea de oración y deseo es como cortar esa complejidad de decir, no, de hecho es muy simple. Tú tienes que mirar ese altar. Tú tienes que atreverte a ir hacia adentro de tu mente y mirar ese altar. Y Jesús dice, el ego no quiere que tú mires ese altar. Él está diciendo porque el ego te dice que si vas bien adentro en tu mente a ese altar, dice que Dios te va a cegar. Dios te va a castigar. Algunas de esas ideas diferentes que tuvimos, que se nos han enseñado durante, a través de nuestro sistema de creencias de miedo, de retribución y castigo, esta locura, ideas dualísticas. Pero Jesús nos está diciendo, ven conmigo, yo tengo la luz e iremos a ese altar y verás que hay solo amor y que hay solo inocencia y que hay solo luz allí. Debajo de ese sistema de creencias inconscientes, de miedo y de duda y de oscuridad, hay luz. Greg hablaba acerca de eso anoche cuando decía, todos los días hay que enfrentar ese miedo al amor. Aunque el miedo diga que tenemos miedo a cosas en el mundo proyectado, eso es humo. Eso es un mecanismo de distracción. Tenemos miedo al amor. Y muchos hemos visto esto en las relaciones, en cuando empiezas a sentirte tan amoroso y tan bien y tan íntimo y luego el ego sale a la superficie con toda su falta de valía y sus dudas como, ay, me merezco esto, puedo recibir esto, puedo mantenerme en este amor. El ego está diciendo, ten cuidado, vas a arruinarlo, vas a destruirlo. Siempre hace eso, incluso en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras percepciones de eso, todavía ahí el ego tiene miedo de esa conexión, de esa intimidad, ese amor profundo. Entonces, estoy contenta de que preguntaste si esto acerca del deseo porque siento que eso es cortar hacia el centro de lo que Francis estaba hablando anoche, que es, hay dos sistemas de pensamientos, y la única forma en la que podemos tener uno deshecho, tener la oscuridad deshecha, es al desear la luz, al desear pensar como Dios, al desear saber que hay otra forma que lo que demuestra nuestra historia. Yo me siento muy honrado y siento que se me ha llevado hacia la luz a través de una serie de experiencias que he experimentado en mi vida. Entonces quiero hablar acerca de un show de televisión que mira nuestra comunidad. Miramos estos episodios de un show en CBS todo acceso se Dios llama Dios me envió una solicitud de amistad. No sé si lo han visto. Dios me envió una solicitud de amistad. Pero la temporada 1 era básicamente estos tres personajes que estaban aprendiendo a ser verdaderamente útiles y teniendo estas sincronicidades milagrosas. Y estos encuentros aparentemente arreglados que aparecían y les daban oportunidades para ser verdaderamente útiles, para aprender a ser útiles unos para los otros y también para quien recibía la solicitud de amistad de la cuenta de Dios. Si alguno ha visto esta serie, es muy interesante este mecanismo. Y estaba pensando, ayer, estaba pensando, por Dios, he visto ese show. Dios me envió una solicitud de amistad con una gran sonrisa en mi cara. He pasado los últimos 30 años de mi vida no solo en una serie o un episodio. He tenido tres décadas de Dios enviándome solicitudes de amistades en donde cada día un nuevo día se abre con una oportunidad para que yo sea verdaderamente útil. De poquito a poquito, Pro, dándome oportunidades de enseñar aquello que quiero aprender, de ser verdaderamente útil y realmente estar ahí y cada día decir, está bien, es un nuevo día. ¿Cómo puedo ser de servicio? ¿Cómo puedo ser útil en el plan del despertar? ¿Cómo puedo servirte, Espíritu Santo? ¿Cómo puedo servirte, Jesús? Fue hermoso porque... Unos días atrás vi que un cantante falleció, probablemente en Los Ángeles. Bill Withers. Y yo crecí escuchando todas estas canciones de Bill Withers. Y recientemente lo vi en un documental y luego falleció el 30 de marzo. Y desde noche y esta mañana Estoy listo para venir a hacer esta sesión y Bill está en mi mente, bien alto. Sigue utilizándome hasta que me has utilizado por completo. Y yo estoy como, Bill, Bill, Bill, Bill, Bill, es tan grandioso escucharte, estás aquí conmigo mientras estamos hablando de la faz de Cristo. Porque todo está en nuestra mente, todo, sin excepciones, está en nuestra mente. Es por eso que tenemos estas visitas hermosas de Bill recordándonos que estemos en propósito, que entregamos nuestra vida a Jesús y al Espíritu Santo para que utilicen de forma tan completa, tan brillante, tanto como una extensión del amor, que puedes honestamente decirle a Jesús, sigue utilizándome hasta que me has utilizado por completo. Y ese es yo, el pequeño yo, se ha utilizado por completo, se haya lavado se haya brillado hacia afuera, hacia la luz de Cristo, hasta que solo hay Cristo. Y eso, para mí, es lo de lo que se trata la felicidad de todo esto. Se siente bien ser verdaderamente útil, se siente bien extender el amor, se siente bien sentir la alegría en tu corazón e irradiar esa felicidad cada día, cada momento de cada día. Esta serie ahora está en la temporada 2 y se está volviendo un poco más intensa porque la temporada 1 había tantas sincronicidades y había tantas experiencias que te dejan con la boca abierta que muestra que solo con esa disposición de ser verdaderamente útil había estas experiencias tan alegres que te hacían llorar y estos hermosos milagros que vienen para bendecir a todos y a todos. Y la temporada 2 están yendo o adentrándose en la, en la oscuridad de la mente. Se está volviendo más intenso. Y eso es lo que sucedió en mi vida. Al principio, Haces un descubrimiento de todo este camino espiritual, tienes entusiasmo y luego para mí, a mí se me pidió que viajara alrededor del mundo, pero primero que viajara alrededor del país y que hablara y que se hablara atrás de mí y todas estas cosas que eran muy aterrorizantes para Leo, pero era más como Jesús diciéndome, yo sé, yo sé que tienes miedo, yo sé que no tienes confianza todavía, pero estás al principio, así que simplemente te voy a dar milagros que te van a dejar con la boca abierta para que vayas hacia la dirección correcta. Y eso es lo que fue. Salí en la carretera con Jesús. Al personaje de Debbie no le gusta viajar. Jesús me tiene viajando a un nuevo destino cada día. Y básicamente esto fue por cinco años, me llevó por la ruta por cinco años. Milagros que dejan con la boca abierta. El tipo que fue muy importante porque mi mente fue en la dirección correcta y me dio una devoción para el despertar espiritual. Tuve que tener estas experiencias de, que me dejaron la boca abierta para que haya una nueva redirección para mi vida, para moverme en la dirección del despertar espiritual, de tener que todo el mundo se reinterpretara en mi percepción. Entonces, estaba pensando también, ¿cuáles eran los shows que yo miraba durante esos años? Que estaba, estaba mirando otro show de CBS que se llama eh, Tocado por un ángel. Quizás alguno de ustedes lo recuerda. Eran tres ángeles. Y todas sus aventuras de Mónica, Chas y los ángeles de la muerte. Y también había otros, pero eso fue muy útil porque... Al mirarlo, eso fue un testigo de cómo ser verdaderamente útil. Estaban constantemente, episodio tras episodio, llevados en situaciones en que las personas tenían desafíos, tienen miedo, tienen dudas y los ángeles se están preguntando... ¿Cómo vamos a hacer esto? Los ángeles no tienen las respuestas. Ellos, eh, tocados por un ángel, simplemente están lanzados allí y tienen la disposición para que se les muestre el poder de Dios, para que se les muestren los milagros. Y los ángeles están experimentando semana tras semana, milagro tras milagro. Y eso fue un testigo muy importante, porque eso empezó a expandir mi mente a esta idea de que el propósito de la vida no es solamente la supervivencia del cuerpo. El propósito de la vida no es solamente, ya sabes, tener una casa y tener una relación y tener hijos y tener mascotas y tener logros y acumular y ayudar a a que tu país tenga un mayor Producto Bruto Nacional. Digo, todas estas ideas locas que tomamos por garantizado de, y pensamos que eso se trata al mundo, pero nos empezamos a dar cuenta que no. Nuestro corazón tiene que estar abierto a una nueva forma de ver. No estamos viendo bien. Estamos viendo con una percepción distorsionada. Realmente tenemos que tener nuestro corazón abierto. Tenemos que las cortinas tienen que estar abiertas. Y más, tenemos que empezar a darnos cuenta el poder de la mente. Como tú, yo crecí pensando que había personas poderosas y países poderosos y personas con dinero tienen poder y había poder militar y había poder personal y el poder de autoestima y no me di cuenta de que estaba equivocado acerca de todo esto, que el único poder que hay es el poder de Dios y el poder de la mente. Y el poder de la mente es lo que tiene que ser reconocido. Estos son todas Pseudopoderes proyectados del ego son falsas noticias, son cosas falsas, ninguna de ellas son reales, ninguna de esas cosas son reales y tampoco tienen validez de ningún tipo. Entonces hoy cuando la gente viene y me dice, conociste a tal y tal, son una persona tan poderosa, hay algo dentro de mí que se ríe, ríe, ríe la, ante la idea de una persona poderosa, porque yo soy consciente del poder de la mente. Y también soy consciente de que la única forma en que nos levantamos a nuestra divinidad y a la luz abstracta del cielo es que primero tenemos que tener una apreciación por el poder de la mente. Primero de todo, yo tuve una serie de lecciones con Jesús cuando realmente estaba orando conocer a Jesús y déjame ver la faz de Cristo, déjame ver la voluntad de Dios, Jesús me dijo, ok, paso número uno. Tienes que empezar a darte cuenta que a medida que haces estas lecciones, aquello que tú percibes, aquello que tú percibes en este mundo, la única forma en que la puedes percibir es a través del poder de la mente. Ese papel higiénico está en tu mente, esa persona allí está en tu mente, esa montaña está en tu mente, esa nube está en tu mente, esa estrella está en tu mente, esa, tu mente. Ese, esa luna, el sol. Constantemente él está trabajando con… tienes que traer de regreso a tu conciencia el poder de tu mente. Tú estás soñando un sueño que no podrías percibir si no fuese por el poder de tu mente entonces tienes que darte cuenta que tus pensamientos son extremadamente poderosos porque Dios te creó como mente y entonces todo lo que tú pones en esa mente lo que se encuentra en esa mente que Dios te dio va a ser tan tan poderoso entonces no entiendes realmente qué tan poderosa es de hecho el ego fabricó todo este mundo este cosmos del tiempo del espacio para mantenerte inconsciente como en el budismo zen se habla sobre acerca de mindfulness ten una mente llena completa sé consciente de tu mente sé consciente del poder de tu mente y de tus pensamientos el ego fabricó todo el cosmos para que estuvieras durmiendo y que perdieras la conciencia y que tanto te olvidaras de tu mente que tomaras la apariencia de un cuerpo y luego más que la apariencia empezaras a creer que el cuerpo es tu realidad y que el mundo perceptual del tiempo y el espacio es tu realidad y que te olvidaras de que estás durmiendo te olvidaras del poder de tu mente y del poder de pensamiento y si ves mi diagrama llamado Niveles de la Mente, empiezas a darte cuenta que el cosmos, el mundo perceptual, es el anillo exterior de todos esos anillos. Y debajo se encuentra el anillo de las emociones, y debajo se encuentra el, el, el pensamiento, y debajo del reino de pensamiento se encuentra el reino de las creencias. ¿Y qué hay debajo de las creencias? ¿Qué podría dar debajo de las creencias? El poder de la creencia es el poder del deseo. Tú puedes decidir retener creencias o puedes desear liberar creencias. Entonces, yo estaba hablando acerca de esto con Patrice, es por eso que el deseo, el querer, el poder de la oración, todo eso es tan importante porque eso es el centro, eso es el centro de todo. Y eso es lo que se trata la devoción espiritual, es ser consciente de tu mente y realmente observar qué hay en mi altar. ¿Qué hay en mi altar? Porque lo que yo sostenga en mi altar, voy a experimentar. Cuando Jesús dijo, deja que tu mirada sea singular, estaba apuntando a que volvamos hacia la pureza de corazón. Bendecidos son aquellos que tienen la pureza de corazón porque esperan a Dios verán en espíritu al Creador aquellos que tienen pureza en el corazón, pero esa purificación no es algo que se nos haya entrenado. No tenemos entrenamiento de purificación del de corazón de nuestros padres o purificación del corazón de nuestro sistema de educación. E incluso cuando nos adentramos en la espiritualidad, puede haber tantas cosas acerca de qué hacer y qué no hacer. Y Haz estos rituales, evita estos rituales. Haz estas cosas, evita estas cosas. Espera, espera. ¿Qué acerca el deseo? Y el altar que se encuentra dentro? ¿qué acerca a eso? Ahí es donde ocurre la purificación. No es en esto o aquello. No es en este sueño o ese sueño. Es de hecho en purificar. Porque todo que tú percibes comienza con ese altar. De otras palabras, si tú percibes enfermedad en el mundo, debajo de la emoción, del miedo, debajo de los pensamientos, de miedo, debajo de la creencia en el ego, hay un deseo para algo diferente al amor, un deseo para algo diferente a Dios. Si tú vas desde la percepción de la enfermedad, la cual es una percepción falsa, y vas hacia abajo, bien profundo, más profundo, más profundo, más profundo en tu mente, tendrías que volver a wow. No puedo ni siquiera percibirlo a menos que lo quiera. Entonces lo que Jesús nos está diciendo, este es el mensaje esta mañana, que estoy entregando por a Jesús, que sea lo que tú percibas, tú sí lo quieres, tú sí lo quieres. Ya sea lo que tú percibas y te esté molestando, lo que esté disturbándote, sea lo que te está causándote una sensación de turmoil o conflicto, la profundidad de la enseñanza es que tú sí lo quieres. Entonces, ¿en dónde nos, nos lleva eso? Jesús nos está diciendo, lo primero que tú necesitas hacer en el despertar espiritual auténtico es necesitas a empezar a honrar el poder de tu querer. Si tú sigues empujando ese poder fuera de tu mente, entonces sí, es fácil jugar a la víctima. Entonces sí, es fácil jugar a que estoy a la merced de algo que se encuentra fuera de mí. Pero primero tienes que negar el poder de tu querer antes de que pudieras jugar esos juegos del ego. De hecho, Jesús aplica esto, aplica esto al ego en sí mismo. Dice, tú has fabricado el ego, al creer en él. Y, y tú puedes hacerte del de ego al sacar tu creencia en él. ¿No es eso algo muy poderoso? Él no nos está diciendo que te pelees con el ego, no nos está diciendo que destrua, destruyamos al ego. Nos está diciendo, puedes hacerte de él al sacar tu creencia en él. ¿Pero qué es lo que vas a necesitar para poder hacer el ego? El poder de tu querer, el poder de tu oración, el poder de tu mente para decir, yo he hecho esto o he fabricado en este ego, y ahora quiero deshacerlo. Ahora quiero deshacerlo. Tú tienes el poder. Eso es lo que Glenda le dijo a Dorotea en el Mago de Oz. Tú siempre has tenido el poder de ir a tu hogar. Tú siempre has tenido el poder de ir a tu hogar. Siempre hemos tenido el poder. Estoy mirando ahí a hilo en Bélgica. Tú escribiste es algo hermoso, Lilo, dijiste. Me encuentro queriendo hablar de Jesús todo el tiempo. Jesús y milagros, eso es todo. Eso Tengo una mentalidad que solo quiero hablar acerca de Jesús. Y luego dices, cuando estoy ahí y empiezo a hablar con mi familia y estoy compartiendo ahí. <risa> todos mis milagros y, y mis charlas acerca de Jesús los que están alrededor mío se van en silencio probablemente te están dando esta mirada esa mirada esa mirada silenciosa como, oh por Dios ahí empieza de nuevo pero de hecho esto es algo hermoso porque si los milagros y Jesús y la felicidad viene de tu deseo, de tu oración, entonces ahí es donde ocurre la transformación. Y eso es parte de dejar ir cualquier interpretación del pasado que le hayas dado a esas apariencias. Ya sabes, están asintiendo su cabeza, están completamente en silencio, están quebrando eh, la mirada. Las cosas típicas con las que lidiamos por años acerca de la interacción social, todas esas creencias son parte del proceso de purificación. Yo recuerdo que solía preguntarle a Jesús todas estas preguntas, como le hablaba sobre qué acerca de las amistades. ¿Qué acerca de las amistades? Como el show Friends, las amistades. Y una vez le estaba preguntando acerca de los amigos. Y me dijo, bueno, es importante ser amistoso, pero los amigos son otra cuestión. Y, y yo digo, y me dice, las, la amistad, eh, la, es importante ser amistoso, eso es una actitud, eso es una actitud, Dios es amistoso, pero amistades es otra cosa, entonces me guió a la lección 76, que dice, no estoy bajo ninguna ley más que la de Dios. Y empieza a hablar sobre todas estas leyes de la medicina, de, realmente crees que te morirías de hambre a menos que tengas dinero y pilas de metales de oro. ¿Y realmente crees que un fluido a través de tus venas, a través de una aguja, podría prevenirte de la enfermedad. Y se vuelve muy específico ahí. Y hay un par de lecciones en las que realmente está hablando acerca de no esté bajo ninguna ley más que la de Dios. Y eso es algo similar a la lección 50, Soy el amor de Dios es mi sustento. Pero en la 76 dice, tú crees en las leyes de la amistad. Y yo digo, espera un minuto, ¿por qué estás hablando acerca de la amistad? Recién estabas hablando acerca de agujas y medicina y dinero y ahora estás hablando de amistades en la misma lección que estabas hablando acerca de no estoy ninguna ley más que la de Dios y ¿Me estás diciendo que los amistades es parte de mi sistema de creencias del ego? Yo estoy como, ¿me tienes que estar cargando? Y él me dice, sí, de hecho, es importante tu actitud y tu extensión y tu oración es todo. Pero tienes conceptos tan falsos que incluso que las leyes de la familia y las amistades pueden retenerte y pueden frizar a tu mente y encarcelarla en algo, en complacer a las personas, en las expectativas, por supuesto, esas cosas son parte del proceso de purificación que tiene que ocurrir. Entonces para mí eso fue importante porque empecé a darme cuenta, wow, necesito tener mucha fe en la oración y tengo que dejar que el Espíritu me guíe en todas las cosas. Y eso significa que ya sea lo que mis ojos me muestren, tienen que venir acerca de una interpretación en mi mente. Y necesito aprender a dejar que el Espíritu Santo sea mi único intérprete. Sea mi único intérprete. Necesito escuchar una voz y tener un intérprete para todas las imágenes del tiempo o del espacio. Si es que voy a conocer la voluntad de Dios y ser feliz y eso fue importante eso fue muy importante para mí recuerdo otro ser que realmente admiraba y amaba es Paramahansa Yogananda y empecé a buscar algunas de las cosas que Paramahansa Yogananda tenía que decir acerca de la amistad y básicamente lo que he descubierto es que los amigos solo son útiles si son parte de tu devoción a Dios. Yo estaba como, oh, por Dios. Eso es un llamado muy elevado. Voy a tener que hacer, sacar las hierbas en mi jardín de amistades si me, si me estás diciendo que los únicos amigos que son útiles son aquellos que están unidos en un reflejo de tu devoción a Dios. Yo estaba como, wow, para Hansa, estás haciéndose la ayagular de incluso las amistades. Porque yo tuve una amiga, Nicole, en Australia, que también me escribió recientemente, y ella me estaba preguntando acerca de eso, me estaba diciendo que siempre parece estar en su felicidad y luego siente que tiene que estar disponible para todas sus amigas, para hacer todas esas cosas para sus amigas y sentir, sintiendo esa tensión y estrés y ansiedad y presión alrededor de todas las amistades. Entonces le mandé un par de citas de Paramahansa Yogananda como un regalo para mostrar que es la oración de tu corazón, es el deseo de tu corazón ser verdaderamente útil. Y tenemos que ir a través de muchos aparentes estados de purificación para poder entender qué significa ser verdaderamente útil. Es una cosa ser útil, pero mientras sostengamos creencias en nuestra mente acerca de qué es esa utilidad, todavía va a haber un deshacimiento y una purificación que va a suceder. Para que podamos llegar a esa oración al principio del curso. Estoy aquí para ser verdaderamente útil, estoy aquí para representar aquel que me envió. No me tengo que preocupar acerca de qué decir o qué hacer, porque aquel que me envió me guiará. Hay una purificación que está sucediendo que nos lleva más arriba y arriba. Y cuanto más entregamos nuestra mente de regreso a Dios y decimos, estoy aquí para ser verdaderamente útil, empezamos a darnos cuenta que estamos en el rayo de luz hacia Dios. Estamos yendo en el rayo realmente hacia el reino de los cielos, atrás de ese deseo de ser, estar aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Entonces, eso para mí es realmente la clave, porque sea si lo que perciba en el mundo, si hay algo que tiene un sentimiento de incomodidad para mí, tengo que volver hacia el poder de mi querer, tengo que volver hacia una honestidad de corazón y decir, wow, si estoy percibiendo algo que no es alegre, que no es amoroso, que no es supremamente feliz, es porque todavía quiero que eso sea verdad. Y tengo que reconocer el poder de mi querer. Hay un dicho que lo vi en publicidades de Amazon para un curso de milagros me encanta cuando pongo un curso de milagros y veo Amazon.com todo es mente un curso de milagros yo pienso, wow ve Amazon me encanta, esto es un gran reflejo para mi mente ver Amazon.com una publicidad y que diga todo es mente y sabes qué es de hecho verdad en el curso de milagros, Jesús dice, tú eres mente, completamente mente y puramente mente. Él dice, si tú entendieses que tú eres mente, el cuerpo y el mundo se iría de todo tu concepto. Él dice en otro lugar, la mente se extiende a sí misma, no va hacia afuera. No va hacia afuera. Esas son palabras muy fuertes. fuertes. La mente se extiende a sí misma. No va hacia afuera. Te contiene a ti, tú, ella dentro de ti. El cuerpo está fuera de ti, pero parece rodearte. Espera un minuto. Todo es mente. Todo es puramente mente y completamente mente. Entonces, en cuanto empiezo a decir cuerpo físico, mente, en cuanto empiezo a decir algo acerca del tiempo y el espacio, ya sea lo que sea, mente. Algunos de nosotros hemos ido a conferencias de mente, cuerpo, espíritu. No, no, no, no, no. Él nunca pondría estas palabras juntas. Nunca. Ni una sola vez en el curso de milagros. Incluso en la ciencia. O en la sanación holística también hablan acerca de la conexión de la mente y el cuerpo. Bueno, hay algo más grande que la conexión de la mente-cuerpo. Es empezar a darte cuenta que la mente es real y el cuerpo no lo es. ¿Cómo puedes tener una conexión entre algo que es real y algo que no es real? Eso es lo que yo quiero saber. Es como cuando yo iba a las iglesias de la unidad y me decían, todo es uno, todo es uno. Todo es unidad, todo es unidad. Y yo decía, sí, sí, sí, me encanta, me encanta. Y ellos dirían, cuando mueres, vas al otro lado. Y yo digo, espera un minuto. Pensé que estábamos hablando acerca de unidad. Y me dicen, sí, vas al otro lado. Y yo digo, ¿cuántos lados hay en la unidad? ¿Alguien se hace estas preguntas? Si todo es uno y todo es mente, ahí es donde ocurre la sanación. La sanación viene del reconocimiento de que tú te empiezas a dar cuenta de que no hay nada fuera de tu mente. Tu mente fue creada por Dios y no hay nada fuera de la mente. Y al final, esto nos va a llevar a la experiencia de que la proyección es imposible. Jesús nos dice a través del curso, ¿estás proyectando o extendiendo? Todo lo que tú piensas, dices o haces, extiende la verdad o multiplica las ilusiones esa es una gran idea todo lo que pienso digo y hace, hago extiende la verdad o multiplica las ilusiones básicamente está diciendo tienes una mente muy poderosa y no quieres estar entregándosela al ego para multiplicar ilusiones, ¿por qué? porque no sabrás quién eres no te reconocerás como Cristo si estás Utilizando el poder de tu mente para multiplicar ilusiones. La sanación ocurre, la faz de Cristo ocurre cuando te empiezas a dar cuenta de que no hay nada fuera de ti. Y esto me refiero a tu mente, no tu cuerpo, no tu ser de personalidad, sino que no hay nada fuera de la mente. Recientemente tuvimos este fenómeno que las personas dicen corona de virus. Corona. Cuando yo pienso en Corona es un halo. Déjame ver tu halo, halo, halo. Yo estoy escuchando a Beyoncé en mi mente cuando estoy pensando en Corona. Déjame ver tu halo, halo, halo. Déjame ver tu halo. ¿Cuál es el halo alrededor del sol? El sol es tan brillante que realmente no puedes ver, pero sí puedes cuando hay un eclipse. La luna está allí, ¿y qué puedes ir viendo cuando ves a la luna durante un eclipse solar? Halo, halo, halo. ¡Esa corona sigue allí! La luna puede bloquear el sol, pero no puede bloquear la corona. La corona sigue allí. Es el recordatorio de la luz en tu mente que nunca se apagará. Es ese brillo de luz que es tan brillante que puedes tratar de cubrirlo con oscuridad, pero ese halo todavía ha sigue allí. Esa corona en tu mente, esa luz, no puede ser bloqueada por el ego. Incluso con un eclipse solar todavía hay luz por la corona. Es una interpretación diferente. Todos son símbolos, así que les estoy dando una nueva interpretación acerca de Corona. Así es como el Espíritu Santo funciona. Te da interpretaciones brillantes. De hecho, cuando empiezas a perdonar, como Jesús enseña el perdón y el entrenamiento mental, eh, al principio de las lecciones dice, puede decir que estás empezando a a llegar hacia la visión verdadera y está hablando acerca de la visión de Cristo, está hablando acerca de la faz de Cristo, dice, puedes decir que estás llegando hacia la verdadera visión cuando empiezas a ver luz rodeando los objetos familiares que tú percibes en el mundo. Nos está diciendo en los ejercicios que cuando empiezas a ver la corona, Alrededor de tus hermanos y hermanas, y yo me refiero a la luz, a la luz que brilla alrededor de las figuras de tu hermano y hermana, estás acercándote hacia la visión espiritual, estás acercándote hacia los grandes rayos cuando empiezas a ver la luz alrededor de los individuos. Fue muy gracioso. Recientemente eh, tuvimos un retiro de una semana en México el mes pasado, y yo estaba allí compartiendo y brillando y teniendo un buen momento y compartiendo la luz y eran dos tercios en el retiro y las personas empezaron a decirme, oh David, vemos, ahora alrededor tuyo, te convertiste en esto y aquello. Y empiezan a ver visualizaciones. Todos estos son símbolos. No hay nada especial acerca de ninguna percepción. Porque todas las percepciones son falsas y siempre dan lugar a la luz eventualmente. Pero empiezas a ver todas estas percepciones, ya sabes, auras y cosas diferentes. Pero eso... Fue una herramienta natural o testigo que fue utilizado por Jesús por el Espíritu Santo porque se estaban moviendo tan felices, se estaban convirtiendo tan alegres, estaban empezando a tener una alegría que no podían contener este sentimiento en el corazón y esa fue su oración y luego empezaron a ver estos símbolos y eso debería ser de utilidad. Incluso cuando veía tocaba por un ángel, me encantaba cuando el ángel Mónica estaba interactuando con las personas y ellos estaban mirándola como, ¿puedo confiar en ti? Y de repente, ¡Oh, aquí viene la luz del ángel sobre Mónica. Y luego ellos se quedaban como, oh por Dios. Ahí es cuando sentían la humildad porque pensaban que están leyendo con una persona y de repente cuando la luz de Mónica aparecía yo sentía todas estas cosas en el corazón, mirando, tocando por un ángel. Acá viene Dios. Y ella decía en su acento irlandés, "Dios te ama." Y yo sentía como, "Wow." <risa> en el medio de todo el conflicto y la, las dificultades, ella mantiene ahí, y cuando ellos están listos para abandonar la fe, ¡oh! su pelo rojo de repente tiene brillo, porque es esa aura, es la corona, la corona la corona de Mónica del ángel, y ahí es donde la gente se vuelve muy humilde, y ahí empiezan a llorar, porque en el fondo estaban esperando encontrar una forma de superar este conflicto, y cuando su luz brillaba, ellos tenían lágrimas de, oh por Dios, se sentían tan humildes y sentían, estoy en la presencia del amor de Dios, realmente. Es como Patrice estaba diciendo anoche, ella estaba diciendo, esto es real. Eso es lo principal que, que sentí de tu compartir, Patrice. Esto es verdaderamente real. Esto es realmente real. Eso lo dice todo allí. Si tienes todas estas experiencias y de repente, doin, viene la luz. Esto es real. Dios es real y, y estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, eso es emoción, cuando te conocí por primera vez en Sedona, yo estaba hablando, hablando, hablando, y tú estabas al final con tus ojos cerrados y estabas meciéndote en una oración, y fue tan hermoso, eso me sucedió solo un par de veces, una vez estaba en China, creo que estaba en Beijing, en China, y había este cuarto lleno de gente, cientos de personas. Y yo estaba hablando y compartiendo todo este amor y luz y miro al final del cuarto y había una mujer con... Pelito corto, negro, y ella empezó, como tú, cerró los ojos y se estaba meciendo. Y yo seguía hablando, hablando, y ella seguía meciéndose. Y luego, con los ojos cerrados, ella empezó a bailar al final de cuarto. Yo estaba hablando allí a toda esta audiencia y podía verla allí al final. Y luego, obviamente, tuve que ir y conocerla como también te conocí a ti y luego nos juntamos y antes de salir de China esa vez ella vino y hicimos una meditación silenciosa y llegamos llenamos un cuarto lleno de personas y fuimos a adentrarnos en esta meditación bien profunda profunda pero todo comenzó conmigo diciendo quién es ella atrás en la fila porque para mí ese es un símbolo de entregarte a la oración y entregarte, confiar. Está bien, Dios, aquí vengo. No sé cómo va a ser esto, pero día a día, momento a momento, estoy yendo. Esta es mi devoción, este es mi deseo. Entonces, gracias, gracias. Gracias Patrice, gracias a todos ustedes por unirse en este propósito tan sagrado porque estamos aquí para ser testigos y estamos aquí para bendecir. Estamos aquí para permitir esa oración del corazón por, desper por despertar a través del perdón sea activada. Y una vez que sea activada, estamos en la escalera de la oración. Estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos guíe cada día para el deshacimiento del ego. Quizás tenemos residuos de oscuridad que pueden surgir, pero eso es todo parte de la reinterpretación. Jesús nos ha dicho, tienes que traer la oscuridad hacia la luz, tienes que permitir que la inconsciencia suba, tenemos que realmente estar allí unos para los otros, para hacer de soporte durante este proceso del despertar. Es lo que es este símbolo de la comunidad en línea o vivir en comunidad o la comunidad espiritual. Todo es lo mismo, realmente. Estamos aquí para ser testigos y para bendecir y para ser de soporte. Bueno. Muchas gracias a todos. Eh, espero que ustedes hayan disfrutado de toda esta sesión, tanto como yo disfruté haciéndola, compartir estas palabras realmente me llenan el corazón y siento que es una bendición. Así que muchas gracias a todos por permitirme dar, porque sí, como dijo David en la sesión cuando, y como dice Jesús en el curso, cuando tú das, recibes. Así que gracias por permitirme dar, porque al dar estoy recibiendo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y en dos semanas también vamos a estar realizando otras de estas sesiones. Eh, la primer, el primer fin de semana de mayo vamos a tener el retiro en línea que se llama el canto de oración. Eh, el retiro va a ser en inglés, como fuera paz de Cristo, pero luego el martes que le sigue voy a poner los datos debajo. Yo voy a estar también una vez más traduciendo todas las palabras de David al español. Y una vez que se finalice la sesión de traducción al español de el canto de oración, se van a abrir sesiones de oración y apoyo. Así que también, si tienes algo en tu corazón, que sientes que quieres llevar hacia la superficie y compartir, luego de la sesión del canto de oración, vamos a eh, tener sesiones de oración y apoyo. Tenemos todo un equipo de voluntarios con el corazón abiertos y listos para orar con ustedes. Así que si lo sienten en su corazón, también pueden unirse a esa sesión y luego agendar eh, un horario con los voluntarios. Así que muchas gracias a todos de nuevo por compartir esto con nosotros. Eh, me da mucha felicidad tener la oportunidad de hacerlo y nos estamos viendo en los próximos encuentros. Los amo a todos. Muchas gracias. Mm-hmm. <laughs>